Bueno, teníamos ya ganas de hacer esta entrevista, ¿eh? Nos ha costado, ya. nos ha costado un poquito, <risa> vamos a Sí, pero bueno, pero por bueno fin, finalmente... Por fin hemos, hemos encontrado el, el huequecito. Bueno, tenemos hoy con nosotros al doctor Jesús escriba Alepuz. Eh, Jesús es un médico especialista en neurofisiología clínica. Es experto mundial acreditado en medicina del sueño y es director del Instituto de Medicina del Sueño en el portal DormirBien.info que os invitamos desde ahora a visitar DormirBien.info si queréis mejorar vuestra calidad del sueño o saber qué pautas eh, o aconsejarle a la gente de vuestro entorno para, para que mejoren la calidad del sueño. Y vamos a dedicar estos minutos que siguen a hacerle una entrevista a, a Jesús para que nos hable de eso, de, de medicina del sueño y de cómo aprender a mejorar nuestra calidad de sueño. Eh, una de las primeras preguntas que podríamos eh, formular es, sobre todo respondiendo a una intriga mía, siempre, siempre he considerado que dormir es perder el tiempo. No se da la sensación de que el día que inventen la píldora para que nos que evite dormir, será fantástico para todo el mundo porque tendremos un tercio más de vida, ¿no? Pero no sé si estás de acuerdo con esto. Dormir es para ti perder el tiempo. Bueno, es una creencia, es una, es un, una creencia popular. Bueno, lo primero. Muy buenas tardes. Eh, has hablado de, de, de calidad. También es importante la cantidad, pero creo que tienes la lección bien aprendida. Creo que eh, yo soy de los que opino que la calidad del sueño, como en muchas otras cosas. Es más importante que la cantidad uh -huh. Ese, Esa es una creencia popular de que dormir es perder el tiempo eh, es una, Yo lo que no, no te quiero... Eh, tú eres una persona que seguro que no, no lo dices de, de, de porque lo piensas realmente Dormir es la mejor inversión que podemos hacer en, para mejorar nuestra cantidad y calidad de vida uh -huh. Porque hay estudios suficientes que demuestran que dormir bien y suficiente, mejora la supervivencia y mejora la forma en la que disfrutamos de la vigilia. Uh -huh. Dormir es lo que más hacemos en nuestra vida, menuda pérdida de tiempo sería si realmente claro. no sirviera de nada. Uh -huh. Sirve de mucho, sirve es de hecho esencial que usemos un tercio de nuestra vida para disfrutar al 100% de los dos tercios de vigilia uh -huh. que nos quedan. De hecho, eh, sabemos perfectamente que no se puede vivir sin dormir. Uh -huh. No sé si, si, si, si, si, si sabe la gente, si sabes tú, Fernando, eh, en cuanto está el reto, el returno en el récord. Guinness. Ah, lo escuché hace de... tiempo. Vivir sin dormir. Lo escuché hace tiempo y me pareció fabuloso el, el hecho que hay, hubiera un récord Guinness de gente que aguanta sin dormir. Creo que estaba eh, alrededor de 5 días o algo así, 5 o 6 días Más o menos la gente considera que, que por experiencias que todo el mundo podemos tener, de gente cercana que ha tenido insomnios muy importantes, pues la gente cuando estoy en un auditorio sí. hago esta pregunta, pues las respuestas van en la línea de los 3, 5, 7 días, alguno por ahí, pero bueno. bueno a, días, a partir de los 3 sí. días ya empezamos a, a tener eh, problemas de neurosis, de psicosis y de hecho eh, los ratones, eh, que es quizá el pobre animalito donde más hemos experimentado el tema del sueño, se vuelven completamente locos. ¿no? Pero el récord Guinness eh, lo tiene Randy Garner, un estudiante de 17 años que en el año 73, creo recordar, en el laboratorio de sueño de, de Maine y Jouvet en, en, en la Universidad de Los Ángeles, en California tuve la ocasión de poderlo visitar este, este verano uh -huh. eh, se sometió al, a, a, al periodo de registro de vigilia más largo de la historia era eh, un estudiante de medicina que fue? estaba perfectamente <risa> sano sí y ese fue el único y último experimento que se hizo porque Randy Garner a los 11 días eh, falleció de una Osta. parada cardiorrespiratoria. ¿Qué dices? Por tanto, aquello fue una tortura para él, porque cada vez wow. que estaba monitorizado con electroencefalograma, que es una de las técnicas clásicas de, de diferenciar vigilia y sueño, y cuando aparecieron unas ondas un poco eh, en la línea de que presumían que iba a haber una sonolencia, lo estimulaban y lo despertaban, entonces eh, wow. es el periodo re registrado y vigilan más largo y evidentemente aquellos experimentos fueron censurados y nos han vuelto a repetir y ahora ya solo experimentamos en ratones y los pobres más de 3 o 4 días no duran ¿no? pero wow. es una medida importante de hasta qué punto el sueño, es, eh, eh, de, de, de el sueño es esencial para vivir claro, porque si no duermes entonces te puedes morir directamente de no dormir ¿no? evidentemente, evidentemente Sí, sí, sí. sí. Es esencial para la vida. Uh -huh. Y qué pasa tanto, durante... no es perder el tiempo. ¿Qué pasa durante el sueño? Es ganarlo, ¿no? yo diría. ¿Qué, ¿Qué nos beneficia tanto? ¿Qué pasa dentro del cuerpo, de la cabeza, de la gente? Bueno, no? es que el sueño es un taller. Mmm, es el taller reparador de nuestro cuerpo. Es como si tú gastas una serie de, de, de, de, de, de energía, de, de moléculas, de vivencias, de... De, de conexiones neuronales, de todo, un, hay un gasto vital durante la vigilia que es esencial que haya un, una parte del día que se encargue de reparar ese gasto que hacemos diurnamente. Entonces, si no reparamos, no podemos afrontar bien el día siguiente. De hecho, durante el sueño hay una fase que es la famosa fase REM, la, la base de los Rapid Eyes Movement, muy conocida, que es una especie de chequeo de si nuestro cuerpo está preparado Para afrontar el día siguiente uh -huh. Entonces claro, es, es, es como yo digo Es el taller de, es, es, es, es, es, la, es el momento en, en el que Reparamos lo que hemos eh, Gastado durante el día Para poder afrontar ...en condiciones óptimas el día siguiente. Claro. Seguramente nuestros oyentes lo, lo hayan visto en alguna ocasión... ...porque mmm, se lo aconsejan mucho a los estudiantes, ¿no? Le dicen, tienes que reparar tu cerebro... Lección dormida, lección aprendida. Vale, ¿no? Y, y la gente se apura a veces para mmm, aguantar lo máximo posible estudiando... ...cuando tenemos esto de que si no se afianzan los conocimientos en nuestro cerebro... ...el tiempo que has perdido al sueño, que es terreno ganado al mar, pero que no te sirve de nada porque el mar luego te lo tapa, ¿no? Es decir, los, los conocimientos no se afianzan, con lo cual es tiempo que has perdido, ¿no? Justamente, quizá esos estudiantes de última hora, eh, con los que me identifico también, esos quizá abusan sí. demasiado de la capacidad de memoria reciente, de la noche anterior. Sí, Sí, sí, sí. Pero los estudiantes de... Como dios manda, mm. los, que, los, los que realmente asimilan conceptos saben bien que la última noche lo que hay que hacer es dormir bien y suficiente para que ese concepto que ya tienes eh, asimilado de antes mm. y consolidado en tu memoria tu fase REM lo pueda bien, bien almacenar y esté listo y dispuesto para... Eh, exponerlo ponerlo en, claro. en, en la prueba del día siguiente. ¿no? El, el déficit cognitivo es de lo uh -huh. primero, que de la primera uh -huh. repercusión significativa, diurna, que tenemos por el hecho de dormir poco o mal. Uh -huh. ¿Y cuáles son los trastornos más frecuentes que has visto en consulta o, o a través del Instituto de Medicina del Sueño que diriges? ¿Cuáles son los problemas más habituales? El rey de los trastornos, sin duda, es el insomnio. El insomnio eh, eh, puede afectar hasta el 34% de la población adulta. Uh -huh. Es una barbaridad. Pero en conjunto, la patología del sueño, si cogemos todos los trastornos y los ponemos en un mismo trastornos del sueño y los ponemos en un mismo saco, ¿Sí? hablaremos de patologías de sueño. En conjunto, hoy por hoy, representan la patología en sí médica más prevalente en la sociedad actual. O sea que, que lo, lo más importante de todo a nivel clínico es, es eso, es problemas vinculados con el sueño. Si, si, si, si medimos las prevalencias de Ajá. hipertensión, diabetes, sí. de colesterolemia, en fin, sí, sí. Y, y, y metemos ahí patologías de sueño, las patologías de sueño alcanzan prevalencias del, del 50-60% de Ajá. la población. Buah. Porque el insomnio, ya solo el insomnio... Claro. En algunos países, estamos entre los países que peor duerme del mundo eh, sí. alcanzan prevalencias del 34, 36 la población adulta, pero uh -huh. también va por edades, va por, va por géneros ¿no? porque por ejemplo sí. en adultos eh, en hombres adultos el síndrome de apnea, hipopnea del sueño y la roncopatía que yo ahora también la y la, la meto en el saco del síndrome de apnea y se pues, eh, ha visto que ya el hecho solo el hecho de roncar ya es patológico uh -huh. También eso, es muy importante. En, te iba a decir, pero, eh, espera un momentito, eh, eh, en hombres. Porque por roncopatía yo puedo entender que sea que la gente ronca. Pero apnea, y otra, has dicho apnea del sueño sí. para la gente que nos está viendo. ¿Qué significa eso de apnea del sueño? Bueno, la apnea es la ausencia de respiración. Cuando la gente va a bucear, hace apnea para sumergirse eh, y poder estar un ratito allí eh, viendo los corales eh, si no tienes mmm, eh. botella de oxígeno. Es la, la apnea, ¿no? pero esa apnea, cuando es apnea del sueño, quiere significa que solo ocurre mientras dormimos. ¿Por vale. qué solo ocurre mientras dormimos? Porque la vía aérea, que todo el mundo, tenemos una, un diámetro y una colapsabilidad X, sí. disminuye su diámetro cuando dormimos, se relaja, y entonces el aire por ahí puede empezar a pasar con dificultad, Fruto del sueño, de, de cierta conformación anatómica, de una serie de factores que aparecen. Cuando el aire pasa con dificultad, se crea una turbulencia. Esa turbulencia es el ronquido. Vale. Es decir, el ronquido es como la antesala de la apnea. Cuando estás roncando, quiere decir que el aire pasa, pero con dificultad. Vale. Eso hace que vibre tu paladar, que se, que se, que se, que, que, que, que se produzca un, un sonido... Eh, no muy agradable, Ajá. que tengas más posibilidades de divorcio y todas estas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero lo, lo realmente en términos de salud, eh, hemos visto que ya solo el hecho de que vibre el paladar y que haya un, una molestia sonora para tu cerebro hace que tu sueño sea menos profundo y que tus fases de sueño ya estén un poquito alteradas por esa anomalía vibratoria o sonora de, de la rocopatía. Pero es que además, si puede llegar un momento en el que... La colapsabilidad es extrema y entonces uh -huh. la vía aérea se cierra del todo. Y si se cierra del todo, tenemos una apnea. Si no se cierra, tendríamos una hipopnea. No. Tenemos, por tanto, ronquido, hipopnea, sí. apnea. Y la apnea ya es lo que realmente hay que tratar sí o sí, porque significa que el aire no pasa por la claro. vía aérea. Y claro. si no respiramos, no tenemos oxígeno. Y si no tenemos oxígeno... Nuestros órganos vitales quedan en hipoxia y, por tanto, eh, totalmente expuestos a, a un daño muy importante. Ahí estarían, eh, hay, hay, hay muchos casos de infarto de miocardio que ya suceden por la noche, de, de ictus o infartos cerebrales que acontecen durante la fase REM, en fin, hay mucha patología derivada de esa hipoxia que mucha gente tiene, y no lo sabe. ¿Y la gente está mucho tiempo sin respirar cuando cuando tiene apnea? ¿O son dos segundos, tres segundos? Es, o... es, es increíble cómo la naturaleza es, es sabia y cómo puede llegar a gestionar esas apneas. Porque yo he tenido casos de, de, uh -huh. de, de 130, 140 segundos de apnea. O sea, es una, una barbaridad. Es una barbaridad. Pero son casos en los que la apnea es tan crónica, o sea, la apnea es tan crónica, que al final la naturaleza es como que hace compensa, pero, pero sí, sí, o sea, eh, es, es, es, es, es, muy, es muy difícil que, que, que, el, que el paciente, eh, digamos, eh, muera, pero sí que es muy fácil que el paciente tenga episodios cardiovasculares de, uh -huh. de, de, de, de tipo infarto. Es difícil que sí. muera porque antes de que muera, la naturaleza tiene mecanismos para despertar al paciente, claro, claro. por eso cuando tenemos a un amigo que ronca mucho, vemos que, que ronca mucho hace... y se despierta, claro. porque se está ahogando y se despierta y, y sobrevive, Ajá. pero su miocardio ha estado expuesto a dos minutos o más de hipoxia y eso es lo que al final genera un infarto, por lo tanto muy importante esto tra tra tratarlo tenerlo en consideración. Hemos hablado entonces de insomnio... ¿De apnea? ¿De ronquidos? ¿Hay yo, algún otro problema? Yo hablaría, en el caso de las mujeres, es bastante prevalente, y también es una patología poco conocida, el tema de la enfermedad de willis vale, uh -huh. Que es el nuevo epónimo clínico, que antes tenía el síndrome de piernas inquietas. Bastante frecuente en mujeres... Eh, y poco conocido, en Estados Unidos la valencia es de, es de casi un 10% uh -huh. aquí en España pues depende de si hay muchos o pocos especialistas que lo identifican puede ser de un 3, de un 5, de un 7 uh -huh. Pero bueno, eh, eh, esas son unas molestias que aquí en Valencia hay una palabra que las define muy bien, que es mm. el, el, el, el desfisi. Tienes desfisi en lescames? tienes un desfisi que no <ríe> eso me es que que que que a dormir. ¿no? Entonces, eh, ¿Es el, des... o algo así, el ¿no? desfisi es, es inquietud, es uh -huh. el desasosiego, sería la traducción. no? Uh -huh. es, una, es, es, una, es una molestia desagradable en piernas que, que acontece por la tarde-noche uh -huh. y que los pacientes tienen que uh -huh. mover un poco las piernas para sentirse, para aliviar un poco esa molestia y poder eh, seguir durmiendo pero que la naturaleza también eh, como es tan sabia eh, desarrolla unos movimientos de las piernas periódicos, vale? Uh -huh. que, que, que son como un baile de sambito alguna paciente tengo por ahí que me decía doctor, todo, todos todo es que tengo baile de sambito porque están toda la noche moviendo un poquito la pierna para, porque con ese movimiento eh, el, la sensación se alivia y les permite dormir más Claro. y esto es, es, es una lástima porque está, es muy fácil de tratar Está muy relacionado también con, con, con temas de hipertensión, de diabetes, con síndrome metabólico. Porque al final es un movimiento que tienes todas las noches, ¿vale? Que no te permite profundizar tu sueño. Ajá, Muy bien. Y nos has hablado de insomnio, ¿no? Hay, eh... hay, hay, hay, hay un último apunte que también quería sí. yo destacar. Que es que, sí. igual que te he hablado de adultos, hombres, apnea del sueño, broncopatía. Adultos, mujeres, en fin, Te hablo también de, de la población infantil y adolescente. En la uh -huh. población infantil hay una gran epidemia de insomnio infantil motivada por diversos factores y en adolescentes es increíble la privación de sueño, la falta de sueño crónica que hay en adolescentes que los ves a las y media ocho cuando van a la escuela y parecen zombies uh -huh. parecen que han salido de, de la película The Walking Dead, ¿no? Uh -huh. y es porque han estado hasta la 1 y, sí. y media a las 2 con el whatsapp, con el, con el instagram y hay, hay, claro, hay, con el hay un en el dormitorio. Un, hay un insomnio también. tecnológico sí. ahí también creciente motivada por, por, por conductas que estamos incorporando que no son beneficiosas para el sueño. Ajá, muy bien. Y en cuanto al insomnio, que has hablado de, de ello, eh, ¿cuál es la forma de tratarlo más eh, eficaz? El insomnio eficaz. A ver, eficaz en el insomnio, eh, eh, a ver, hay que ver qué tipo de insomnio, ¿no? O sea, hay, hay que diferenciar un poco si es insomnio agudo, insomnio crónico. Pero nosotros, eh, nuestro lema en la página web, en nuestra página web, dormirbien.info, si entráis lo veréis que enseguida el lema nuestro es pastillas para dormir, nuestra última alternativa. Nosotros optamos, vamos a optar siempre, como especialistas que somos, por, por, por terapias a, a, alternativas a la farmacológica. Es decir, lo que sería más un apoyo de terapia psicológica y de otras terapias alternativas, como el tema del mindfulness, el tema del diagnosis... Uh -huh. Para no crear esa dependencia que muchos insomnios a día de hoy tienen todavía del psicofármaco. Uh -huh. Yo creo que el que no es especialista, le quedan, tiene pocos recursos a veces cuando tiene un paciente en la consulta. Pero, pero, pero yo, yo, yo esto lo puedo entender, pero también creo que, que, que es necesario que, que seamos conscientes de que, de, que, de que se da mucho psicofármaco alegremente. Uh -huh. Y de que el psicofármaco puede ser la, la, la solución para un insomnio agudo pero no para un crónico, porque si eso si no se cronifica, el psicofármaco va a crear dependencia, va a perder e eficacia y a la larga va a enmascarar el problema. Y, y, y el, el paciente acaba teniendo dos problemas, el insomnio uh -huh. y el psicofármaco que no se puede quitar. Entonces, claro. un poco el reto que asumimos normalmente con la uh -huh. es solucionar ese, ese tipo de problemas reduciendo uh -huh. la medicación la lo posible o si, si, si, idealmente quitándola. ...al mismo tiempo que, que, que, que, que lo dotamos de otras terapias alternativas. Nos apoyamos mucho en, en, los, en los en los psicólogos, uh -huh. que la verdad es que como psicólogo y presidente de la Asociación Española de Psicología e Sanitaria... ...pues eh, eh, yo creo que ahí tienes una, una labor muy importante, deberías de, de estar mucho más presentes en, los, en, las, en las unidades de sueño. Uh -huh. y, y yo eh, soy, digamos que creo mucho en vuestra labor que creo es, que es muy importante ahí. Y desde tu experiencia en el hospital, ¿tienes la sensación de que hay psicólogos suficientes en ámbitos hospitalarios vinculados con, con este tema? Claramente psicólogo? no, claramente no. Yo uh -huh. creo que yo soy de la opinión de que, que cada uno, de que cada ciudadano tendría que tener un psicólogo, uh -huh. como lo hay en otros países donde hay, la psicología está mucho más eh, Estandarizada, ¿no? Uh -huh. y, y, en, y en los hospitales públicos, yo, yo trabajo en, en, la, en la pública, trabajo en la, en la privada, en, en, en la privada yo trabajo con muchos psicólogos, en la pública no tengo. Entonces es un ejemplo claro de que en la sanidad pública hay un gran déficit de psicólogos y que, y que es una lástima porque su papel es creo que es demasiado importante como para que ese déficit no se arregle una vez por todas. Uh -huh. ¿Qué recomendación le darías a los pacientes en general que tienen algún trastorno del sueño? Bueno, yo creo que la recomendación que, que, que tenemos que dar desde el Sistema de Medicina del Sueño es que consulten con un especialista porque realmente hoy por hoy la verdad es que el, el, el médico de atención primaria puede dar una solución puntual pero que se queda mayormente corta y que no es específica y que muchas veces no es resolutiva ¿no? Uh -huh. entonces yo les animo a, a todos a que, a que busquen unidades de sueño especializadas como la nuestra que venga a no nuestra que sea lo ideal pero sí que busquen unidades de sueño especializadas que donde puedan tener los recursos que nosotros tenemos, ¿no? que son todos para mejorar cualquier problema de sueño y resolverlo de forma definitiva, que al final es lo, lo interesante. Ajá. Porque de, hemos hecho estudios que, que, que, que, que, que demuestran que los pacientes en áreas donde no hay unidades de, de sueño, pues eh, cada dos o tres meses consultan con, con, con el médico de cabecera pacientes que han, que han consultado mejor siete veces con el medio cabecera y han renovado su dispensación de orfidal 200 veces. Claro. Mm. O sea, hay una hay una gran eh, ausencia de recursos ahí y, eh, y de, mi, mi recomendación es que no menosprecien la importancia de dormir suficiente y bien y apoyan mm. a un especialista como lo hacemos cuando tenemos algún problema de, de, de, de, de digestivo o de neurología o, o, o, o de endocrino. Claro. Mm -hmm. Los especialistas ahí seríamos los neurofisiólogos mayormente, los neurólogos, en fin, una, las unidades de sueño son muy uh -huh. importantes y tenían que estar más, más, o sea, los pacientes deberían de pensar más en ir a una pacífica cuando tienen algún problema de sueño. Oh. Y a profesionales sanitarios o incluso familiares de, de personas que tengan problemas de sueño, ¿qué, qué recomendaciones darías? Nosotros, eh, la, la verdad es que... Entrar en nuestro portal hoy por hoy y poder hacer un test como el que tenemos, que es un test que, se, que, que, se, que es gratuito, nos permite eh, dar un enfoque de si tienen o no un problema de sueño. Uh -huh. ¿vale? El test es, es, es accesible en la, en la web, lo pondremos con, eh, abajo en un enlace: es dormir bien punto barra evalúa tu sueño. Y cualquier persona que crea que un familiar tiene un problema eh, lo puede invitar a, a hacer este test. Y no hay mejor regalo que el ofrecerle un servicio para que mejore su sueño. Porque eso es una, una, una, es una garantía de, de, de, de por vida, de bienestar claro. físico y, y, y, y psíquico. N nuestros servicios, aunque hacemos medicina privada excelente, tampoco son tan tan tan tan tan caros. Son asequibles, estamos cortos desde los 15 euros hasta los 150. Uh -huh. Adaptados, por tanto, a... a, a, a, a los recursos de cualquier persona uh -huh. y somos hoy por hoy al tener un equipo de profesionales multidisciplinar donde caben médicos psicólogos enfermeros y tal pues eh, podemos dar solución a cualquier problema entonces uh -huh. a, a, ahora mismo además creo que tenemos una, una, una promoción que luego también la pondré la pondré en el vídeo que hasta 15 en el creo que tenemos un, un, un, un descuento hasta un 25% en, en, en los servicios porque siempre en navidades y, y, y, y en, en el inicio del año siempre intentamos que la gente empiece el año durmiendo lo mejor posible. Por tanto, eh, si pueden entrar en la web y, a, y hacer ese test, uh -huh. saben si tienen o no un problema, ven lo que cómo les podemos a, a ayudar y ahí estamos porque les podemos a, a atender... De múltiples formas, tanto mediante consultas presenciales como consultas a, a distancia, por videoconferencia, por teléfono. Tenemos un, incluso un teléfono del sueño, uh -huh. que los pacientes pueden llamar 24 horas y, y les atendemos para solucionar uh -huh. el problema ipsofacto. O sea, de cursos todos. ¿Qué diferencia el Instituto de Medicina del Sueño de otros centros similares? Eh, yo diría más que... ¿Qué no diferencia? Porque, a ver, eh, porque nuestra eh, metodología es tan diferente que yo creo que, que la diferencia es total. O sea, es una diferencia muy grande. Muy grande, ¿por qué? Pues porque, pues porque, mira, primero, porque somos un grupo de especialistas, ¿vale? Como te digo, en campos de medicina, psicología, enfermería y otras áreas, que, que, que, que trabajamos de forma multidisciplinar. Uh -huh. Segundo, porque somos capaces de ofrecer consultas ya. Ahora mismo la gente llama al 807 y mis compañeros Atienden la llamada, o sea, es una inmediatez, sí. un recurso inmediato. Uh -huh. Tercero, cartera de servicios, tenemos servicios súper amplios, desde los, como he dicho antes, de los 15 euros de la consulta por email hasta los 150 de la consulta presencial en varios centros en España, incluso en Latinoamérica. Entonces podemos uh -huh. atender a, a, a casi cualquier paciente. Sí. Y luego, muy importante, yo, yo destacaría que, que tenemos unas herramientas en la, en la web que nos permiten el seguimiento diario de los pacientes. Uh -huh. Esto es que el paciente puede ir haciendo un diario de sueño electrónico que a nosotros nos permite eh, día a día ver cómo va evolucionando. Uh -huh. Y no es la típica consulta en la que decimos, tómese usted esta pastilla y vuelva en tres meses. Uh -huh. No, no. Nosotros decimos, haga esto, vamos a vigilar cómo aplica nuestras pautas y vamos a planificar nuestras consultas en función de cómo vas. Si vas bien, yo que no te voy a planificar en una consulta en tres meses si vas bien. Uh -huh. Pero si vas mal, en una semana te voy a llamar para que te conectes a la videoconferencia, o nos llames por teléfono, uh -huh. o nos escribas un correo. Al final, ese seguimiento diario de ver cómo todos nuestros pacientes, ve, vemos cómo están durmiendo día a día, y, y, y, y sabemos y planificamos las consultas cuando realmente son necesarias. Uh -huh. Luego también hemos optado hace mucho tiempo ya por las por las pruebas del sueño en el domicilio de los pacientes creemos que en los centros hospitalarios la prueba del sueño muchas veces se, se, se está haciendo en un entorno hospitalario que no es agradable para el paciente hay mucho efecto laboratorio y lo que se registra esa noche rara vez se corresponde con la realidad entonces vamos a, a, a intentar siempre hacer las pruebas del sueño en el domicilio y en general eh, también la accesibilidad, o sea, estamos muy accesibles a, a través de redes sociales, vamos, yo le a todo el mundo que, a, que nos, no, a que se suscriba al canal de YouTube o, o, o, o las redes sociales del Instituto de Medicina del Sueño, estamos en Facebook, en Instagram, en, en todas las redes sociales, ¿por qué? Porque la gente tiene muchas dudas y a través de, de planteándonos esas dudas, nosotros contestamos, incluso tenemos un canal de WhatsApp súper activo y entonces, eh, lo, porque lo que queremos al final es poder dar, dar solución a cualquier persona que, que duerma mal o poco, porque sabemos ya de por sí que la gente de por sí menosprecia las patologías de sueño y antes le pide la pastilla a la vecina que va a una unidad de sueño especializada. Y y, y vamos un, y, y, y digamos que nosotros queremos cambiar esto, no queremos hacer psicoeducación sanitaria y, y, y queremos hacer una orden de concienciación social de, de, de la importancia de, de dormir mejor. ¿no? Perfecto, muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado y hemos estado con, con Jesús Escrivá Alepuz eh, médico especialista de neurofisiología clínica experto mundial acreditado en medicina del sueño y director del Instituto de Medicina del Sueño os recordamos a todas las personas que nos estáis viendo en directo también a los que veis esta entrevista en diferido que podéis eh, saber más de Jesús y también saber más de los servicios que os acaba de, de comentar en su página dormirbien.info Si entráis en la web del Instituto de Medicina del Sueño, dormirbien.info Pues ahí podéis contactar con, con Jesús y obtener más información Muchísimas gracias Gracias a ti, a ti Fernando por dar no, la, la, la oportunidad de, de difundir la importancia de, de la medicina del sueño Yo acabaría con una frase de Aristóteles que me gusta mucho Que ya en aquella época dijo que somos lo que dormimos Muy bien, pues muchas gracias